Tendrás que ponerte tumbado sobre una cama o una colchoneta y colocarte una almohada o cojín bajo la cadera. Los pies, piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, doblas una rodilla y la cruzas sobre el miembro que está totalmente estirado. Ahora rotas hacia adentro el miembro estirado y lo desplazas hacia su lado contrario. A la vez, mantienes la rodilla y caderas extendidas. Comenzarás a notar tirantez en la ingle y cara anterointerna del muslo Entonces mantenemos la posición y contamos hasta 30 No olvides mantener el resto del cuerpo recto y alineado en todo momento Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo a poder ser 2 veces al día Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras del músculo vayan respondiendo